Ahí está mi ama. está linda, ¿eh? Quizá todo suena raro porque, bueno, yo soy un perro, ella es mujer. Pero cuando la veo sacudiendo las cachas, siento que está para darle. ¿Qué mira, Fatiga? No, no, no, fatiga, fatiga, fatiga, fatiga, fatiga, ¿cuál es fatiga? ¿Quién lo hace mejor, él o yo? Fatiga, no te acerques, escucho, más Ahora, ¿quién entiende a la mina? Que sí, que no, déjame de joder. ¿Dónde habré dejado el hueso de goma? Ah, por acá, ¿dónde andás? <risa> ah, Timbre. ¡Timbre! ¿Timbre? Además de, de nada <risa> sorda. Con una rubia en el ojo. con una Este pibe se queda ciego.